luego de que se conociera la información de que por medio a un acuerdo interno se establecerá que luego de dos años ocupando el puesto regidores del prm del cabildo de este municipio de san francisco de macorís darían paso a otras personas en estas posiciones esto es desmentido por el regidor marino collado quien afirma él fue electo para ocupar el cargo ah, no, no, no, eso, no, eso, eso no está no han dejado nada de esta vida. Yo fui a veces no murió. Yo fui a leer que yo a todos el día que se cumple la segunda política. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.